Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. Hoy les voy a enseñar a elaborar un hermoso llavero con el símbolo de la mujer. Espero les guste. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro llavero son tela cambre, tijeras, pinza, cordón de sutage, mosquetón, marco, strass, B6000 Y silicona líquida Tomamos nuestro marco Y con el B6000 Vamos a pegarlo Entonces pasamos B6000 Por el marco Lo ponemos en la tela Y vamos a poner Pegamento En la parte Interior Del marco Vamos a poner un poquito de pegamento acá Vamos a tomar el strass y vamos a pegarlo. Nos ayudamos con la pinza. Cortamos. pegamos tomamos la silicona líquida y esparcimos acá alrededor del marco tomamos los cordones a la mitad y nos ayudamos con la pinza para pegarlos, ponemos silicona líquida, levantamos los cordones y ponemos silicona líquida, esparcimos. esenciales a nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos. Corto un strass y tomo el, lo voy a pegar con el B6000. Vamos a ponerle acá B6000 en este huequito. Tomo el cristal, el strass y lo voy a pegar acá Tomo la, la candela y, y vamos a quemar todo el borde. Estamos acá adentro. con la candela vamos a pulir cortamos acá que queden todos del mismo largo acá. vamos a poner acá un poco de pegamento de silicona y doblamos cordones vamos a poner silicona líquida atrás vamos a esparcirla y lo ponemos en la tela nuevamente cortamos todo el borde y la parte de adentro también Tomamos una argolla, la pasamos por el dije, la pasamos acá, cerramos, cerramos acá y abrimos acá la argolla, una argollita del mosquetón y agarramos la argolla. y cerramos y así ha quedado nuestro llavero con el símbolo de la mujer